La experiencia fue increíble. Eh, realmente, desde el primer momento en que llegué a, a, a las empresas de, de, de aquí de, de Galicia, eh, fueron en principio muy, muy amables y se brindaron al cien por No tuvieron ningún tipo de, de reparo en, eh, en, en ofrecer los conocimientos, en, en mostrarle a uno cómo es la dinámica de una empresa, de, de cómo llevar adelante un negocio. Y la verdad es que desde el primer momento me sentí que, que era uno más del, del equipo y eso es algo que, que vale la pena rescatar. He podido participar dentro de, de proyectos de, de la empresa que realmente fue un gran crecimiento personal, así que estoy muy agradecido al, al, al equipo de, de Fruto DS de, de formato verde y también lo total que tuvieron... Eh, una, una diferencia conmigo para, para poder este, mostrarme un poco cuál es su, su, su actividad en, en fábrica. Me, me voy de, de experiencia con, con muchos conocimientos, con, con amigos, con muchas ganas también de continuar con, con lo mío. Eh, me han transmitido su, su, su pasión galega los, este, de mis compañeros, así que... Eh, contentísimo con la experiencia, la verdad que, que este tiempo que llevo aquí fueron todas experiencias positivas y, y realmente es para recomendar, realmente siento que, que vuelvo con, con otra formación y con, con expectativas mucho más altas de, de las que tenía y también más confianza en, en uno mismo para poder emprender lo que, lo que a uno le gusta. ¿no?